Bueno, pues yo me llamo Elena Hernández, soy de un pueblo de Valladolid, de Medina del Campo, una villa muy bonita. Terminé la carrera y el posgrado y decidí venir a Australia. Pues hoy hace tres meses justo que estoy aquí. A mí siempre me ha gustado mucho Australia, no sé por qué. Yo creo que porque desde muy pequeñita siempre me ha gustado el sur, la calidad de vida del sur, el estilo de vida me gusta mucho la playa me gusta mucho el buen clima y bueno pues reunía muchas cosas que me gustan y decidí venirme aquí además de que me gusta mucho viajar por supuesto <risa> pues vivo en Byron Bay en New South Wales y qué me gusta de aquí pues bueno pues que es un pueblo más o menos como el mío pequeñito todo es muy familiar casi todo el mundo nos conocemos y me encanta la playa, tiene unas playas increíbles, increíbles. Me gusta pues la calidad de vida, que puedas a todos los sitios andando o en bici o... Y, por supuesto, me gusta el clima. A lo mejor no me gustaría vivir eh, vivir más tiempo en Byron, en Byron, me iría mejor a Gold Coast, pero, pero sí, me gustaría vivir en Australia, en muchos más sitios. En Darwin, por ejemplo, en Perth, me gustaría, sí no me gusta lo caro que es todo es muy cara la vida es verdad, es cierto que aquí cuando trabajas ganas mucho dinero porque, porque incluso de cleaner ganas 20 dólares la hora que es una auténtica barbaridad en comparación a lo que cobran en España las, las limpiadoras la calidad de vida es alta pero claro, para una persona que viene de Europa o que viene de España, como es mi caso pues, pues es muy cara, muy cara la comida y sobre todo en Byron es muy caro viajar, es caro todo, pero bueno, es compatible si trabajas aquí. Estoy estudiando, bueno, he terminado el primer curso ahora el 5 de diciembre y, y estoy trabajando, estoy trabajando de cleaner como todo el mundo <risa> y también trabajo en una clínica dental porque, bueno, yo soy dentista y decidí que, que me venía bien pues ver técnicas que se, que se, y materiales, y, y bueno, a otros dentistas de, de fuera de mi, de mi país y, y de Europa. Y entonces pues me recorrí la primera semana todas las clínicas que había aquí en, en Byron dejando mi currículum y diciendo que bueno, que yo era dentista, que yo sabía que no podía convalidar, o sea, no podía trabajar porque no había convalidado, pero que bueno, que para mí también podía trabajar o como auxiliar o simplemente yendo a ver como hacía cuando estaba en la carrera. Y, y bueno, y un, y un dentista me, me dijo que sí que fuera. Y la verdad que estoy muy contenta porque me ha ayudado un montón, he aprendido muchísimas cosas de él, me ha dejado trabajar como auxiliar y también como dentista. De hecho, le hice un empaste, y una limpieza a él, al propio dentista. Me llevo eso y me llevo también una carta de recomendación que a la hora de pedir trabajos es... es mmm, valorable porque cuando vas a pedir trabajo y, y, te, y dices, bueno, pues he estado trabajando como... o simplemente mirando o auxiliando a un dentista en Australia, eso cuenta mucho, porque, bueno, pues es otro idioma, otro país, y a nivel, a nivel profesional vale mucho. Bueno, el proceso la verdad que es largo y es complicado conseguir visado y conseguir eh, aclararte un poco sobre, sobre las cosas que tienes que traer aquí. Pero bueno, la verdad que yo me puse en contacto con la agencia, con OCI YouTube y, y Javi me, me ayudó bastante, me resolvió un mogollón de dudas que tenía, siempre hablábamos por Skype, y, y la verdad que me ayudó, me ayudó también a hacer el visado, me dijo que tenía que ir a Madrid a una clínica a hacerme el, el, el, el check-in de salud, y, y bueno, pues todo fue bastante fácil, más de lo que yo pensaba. Después estuve hablando acerca de las escuelas, y él me aconsejó, me daba, varios, me daba varios sitios donde irme, a Sydney, a, a Melbourne, a Gold Coast y decidí venirme aquí pues bueno porque yo tenía, tenía pensado venirme aquí y aquí además me daba varias escuelas además de la que yo yo, yo a Beaver's y, y había más y aquí cuando llegué me, me recibió Nuria, la verdad que también una bellísima persona y también me ha ayudado en todo Enseguida está a nuestra disposición, cuando llegamos aquí eh, nos llevó al banco a, a hacernos la cuenta y nos, llevó, nos hicimos el Tax File Number y siempre que me he dicho cualquier cosa que te pase o cualquier cosa me llamas. De hecho la veo alguna vez en la playa cuando voy a andar o a lo mejor cuando estoy haciendo deporte la veo y Elena, súper simpática, sí, sí. Bueno, he visto serpientes, he visto arañas venenosas, he visto, he visto canguros, he visto koalas, he visto possum que son una especie de ratas con cara de murciélago que están por aquí por el bosque, porque aquí yo como vivo en el bosque tengo todo tipo de animales, <risa> incluso en mi habitación, cucarachas de este tamaño, pero bueno... Sí, he visto, he visto todos los animales, y alguno que no me acordaré también. No tengo nada, absolutamente nada de estrés. Me levanto y me dedico a ir a la escuela, a viajar, a, a, a trabajar cuando tengo trabajo. Otros días voy a la clínica, cuando me apetece, porque tampoco voy todos los días, o cuando me dice el dentista que vaya, y estar con las amigas y una de las cosas que me gusta tanto de viajar y de estar aquí es el hecho de, de conocer a, a tanta gente de todo el mundo. Me encanta estar con gente de Chile, de Argentina, de Londres, de Suiza, de, de, de, de Japón y que te cuenten su cultura, sus aventuras, todo, me encanta. Es lo que más me gusta de Australia. <risa> todo, es que echo mucho de menos mi pueblo, yo es que soy muy muy familiar, estoy muy bien aquí, estoy genial aquí, pero me gustaría que todo lo de mi pueblo estuviera aquí, porque me encanta Australia, me encanta Byron me encanta como hoy por ejemplo, cualquier día que me levanto a las 9 de la mañana y me voy a la playa, lo adoro, pero, pero me gusta mucho mi pueblo y, y mi gente. Pues aconsejo que disfruten el momento, que esto es una aventura y que no se agobien por el trabajar o porque no sepan el idioma, que, que aquí se viene a disfrutar y que no todo te lo van a dar hecho, que tú tienes que currártelo y currarte el trabajo, currarte el, el inglés y currarte todo. Y que disfruten, es pues que la gente viene agobiada ya de España, disfrutar, disfrutar el momento. que Lo que vas a vivir aquí no lo vas a volver a, a, volver a vivir en la vida. Que ahorre. <risa> que ahorre y que venga con pasta. Pues nada, que aconsejo a todo el mundo que se anime a viajar y sobre todo que vengan a, a conocer Australia, que es toda una aventura que tienes de todo, tienes ciudad, tienes naturaleza, tienes playas impresionantes, tienes deporte y que es una de las cosas, mejores cosas que he hecho en mi vida. Hoy y mañana a Sydney y Melbourne, con muchas ganas. <risa> Ahora me enseñas todo lo que <risa>